plantas poseídas por el diablo. El siguiente no tendría que ser un video paranormal, pero tal vez los metrajes que verás a continuación te hagan pensar lo contrario. En el tema de los espíritus existe un suceso escalofriante en donde nuestros cuerpos pueden ser poseídos por entidades demoníacas o llamadas de bajo astral. Un sinfín de historias han ocurrido a lo largo del tiempo en donde las posesiones se nos presentan como una realidad. Inclusive, los animales han sido víctimas de estos ataques, haciéndolos comportarse de manera salvaje y aterradora. Partiendo de esto, entonces tendríamos que decir que los seres vivos pueden ser reservorios de entidades que habitan entre nosotros. Pero las plantas también son seres vivos. ¿Será posible que éstas también puedan ser poseídas? Esto suena inimaginable, pero los videos que te mostraré a continuación quizá te hagan cambiar de parecer. Movimiento imposible Parecía un día como otro en el camino de la persona que grabó el siguiente suceso, pero al acercarse a una jardinera se pudo percatar de algo sumamente extraño. Rápidamente se dispuso a sacar su teléfono celular y captar algo que hasta el momento no le encuentra explicación. la planta parece tener un movimiento a voluntad. Gira levemente como si buscara estirarse. Vemos que a su alrededor todo se mantiene en calma y es la única que se retuerce, como si tuviera la capacidad humana de movimiento. Poseída por un fantasma. ¿Los fantasmas podrán comunicarse con los vivos? Quizás sí. ¿Pero qué instrumentos utilizarían para hacernos saber que ellos están aquí? Quizá la respuesta la podamos encontrar en el movimiento de los objetos a los cuales llamamos poltergeist. Pero lo que verán a continuación es completamente extraordinario. Mientras una familia visitaba la tumba de su familiar, comenzó a ocurrir algo sobrenatural. La palmera que le colocaron como adorno comenzó a moverse de forma extraña como si la planta tratara de llamar su atención. El inverosímil hecho, quedó grabado en video. Miren lo que hacen las la flores de mi mamá. Ni uno se mueve, otra? ninguna, miren. No hay otra que se ve. ¿No hay otra? Casi, estamos en un dilema. Ya nos... Escúchame. Ya nos vamos. Y la de la flor de mi mamá cómo se mueve. Y mira, ninguna flor se mueve así como la de mi mamá. Enfócala, si en ninguna se mueve así. Ay, Uy, sin. Sí. Que se vaya, mamá. no. no, no, no. Mamá. ¿Qué Una flor se mueve así Ah, mami. Y otra palmera, mira. otra. Y hay palmera, otra palmera y nada. Sí, sí hay, pero no se mueve ninguna. Se mueve la como vemos en el video no hay ninguna otra palma que se mueva por lo que podemos descartar que sea el aire que está moviendo de tal forma a esa planta para los familiares no hay duda de que esto tuvo que ser su familiar comunicándose de esta forma saludo a mitad del bosque se dice que los bosques, selvas y otros ecosistemas son resguardados por seres élficos, como duendes y lladas. Estos pueden manifestarse de diferentes formas. Aquellos que deciden internarse en estos lugares de manera solitaria. Y parece que esto fue lo que le ocurrió a la persona de nuestro siguiente video. Cuando caminaba por el bosque, se encontró con una planta que parecía saludarlo, causándole una gran extrañeza. Y afortunadamente pudo captar este singular momento en video. Miren, chequen, eh. Así de felices se ponen las plantas de mi cuando yo llego. me dicen hola, hola, hola. Miren, chequen, eh. Así de felices se ponen las plantas de mi cuando yo llego. me dicen hola, hola, hola. En este caso, si creemos en la existencia de los protectores de la naturaleza, podemos pensar que era una de estas criaturas moviendo la planta de forma brusca, tratando de llamar la atención del hombre que pasaba por el lugar. Quizá un duende hacía una travesura al ver que el intruso se encontraba solo. Planta poseída el siguiente video ya lo habían visto en otras ocasiones en mi canal de YouTube. Los hechos ocurrieron mientras una persona pasaba por jardineras, cuando el movimiento de una pequeña planta lo sorprendió, y con su celular pudo grabar este inverosímil suceso. La planta se movía tan fuerte y extraña, que pareciera que se encontraba poseída. Planeta, no sé qué pedo con esa planta. De repente está así bien quieta, de repente se aloca Me voy a aguantar un ratito a ver si se mueve mire qué pedo ¿Qué con esa planta no está haciendo aire ¿eh? neta que no en el árbol en la planta la neta no sé qué onda, eche planta loca solita se mueve, ¿eh? es en serio la neta no hay nadie aquí acá. nada más estoy yo Pero solita se mueve ¿Sí? No había viento que hiciera que la moviera así. No había un gusano que estuviera moviéndola. Ni tampoco hilos tratando de engañar a quien viera este video. Como ya hemos visto, estos sucesos ocurren. Las plantas se mueven de una forma que no es normal. Este es uno de los más intrigantes videos de las plantas poseídas. Eso no es normal. Hace algunos años recibí el siguiente video que me pareció sumamente raro, y desde entonces quise compartírselos en un video especial. No me imaginé que con el paso del tiempo obtendría más de estos casos que no había visto en ningún otro lado, por lo que decidí dejarlo hasta el final de este top, esperando que ustedes se impresionen al igual que yo, y les nazca la inquietud de saber qué es lo que sucede con estas plantas. Veamos el video. Te tenda. Se mueve más. Los demás no se mueven, mira. Ni esa que está aquí al lado. ¿Qué ocurre con estas plantas? ¿Realmente estarán poseídas? ¿Cómo es posible que se muevan con esa fuerza sin que el viento esté presente? ¿Ocurrirá algo en su interior que no vemos? ¿Por qué son solo algunas las que presentan este extraño fenómeno, mientras que las que se encuentran a su alrededor se comportan normal? Sería absurdo pensar que son plantas poseídas por el diablo. Eso tan solo es el título de este video. Pero yo sé que deben de tener una explicación más natural. Pero no por eso, deja de ser un fenómeno asombroso el cual quizá no se haya estudiado. Si ustedes saben por qué se mueven las plantas así o tienen alguna hipótesis, escríbanme en los comentarios. Quizá estemos ante algo que el hombre no conoce. Y si les gustan los misterios y lo paranormal, suscríbanse a mi canal donde realizamos la recopilación, investigación y exposición de estos extraños casos. Si quieres contactarme de manera personal te dejo mi correo y número de WhatsApp que estarán apareciendo en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro y los espero en el siguiente video.